Gracias, de la Antigua. En vivo, en directo, estábamos en este momento con la rueda de prensa que estuvo realizando el Centro Médico Siglo XXI, aclarando todo lo acontecido con el caso, eh, el, el, lo más reciente, el caso de la señora de Villarribas y todo el protocolo que ellos entienden eh, o que han seguido según las normas establecidas por salud pública. Es importante aclarar este tipo de informaciones para que no se lleven a mal a las malinterpretaciones por parte de la ciudadanía que puede afectar muchísimo a un centro. Estamos hablando de salud. Bueno, mira, en este caso pueden haber eh, intereses eh, particulares. particulares que también puedan darse al traste de aprovechar la ocasión uh -huh. para causarle daño a uno que otro centro. En esa rueda de prensa... Eh, Hubo algunos momentos de sonrisa que no, que no son los más adecuados en estos casos tan serios. Y al final pude ver, notar, eh, muchos saludos afectivos y contactos y cosas. Como que todavía hace falta un, un poquito de concientización eh, sobre el tema. Y también sobre las medidas de precaución que hay que tomar. Especialmente en un centro médico. Ahora es eh, que van a habilitar salas. Igual pasa con el Hospital San Vicente de Paula. Ahora es que van a habilitar salas o han habilitado salas. Todo eso debió de estar hecho, ok, pero que lo hagan ahora. La otra parte es la educación a la ciudadanía. Es necesario que se involucren todas las instituciones del Estado, todas, y aquellas privadas que tienen que ver con salud, con la educación a la ciudadanía. Que inviertan en educación a la ciudadanía. Todas las instituciones, inclusive los medios de comunicación, también deben de contribuir. Es importante eh, destacar esta información rápida. Así es que se hace. Esto salió ayer, inmediatamente de hoy el siglo XXI, y quiero felicitarle por eso. Eh, emiten una rueda de prensa para aclarar y o dar su, más bien su punto de vista con relación a, a, a todo lo que ha estado pasando. Sí corregirle a los maestros, sí corregirle a los a, a los doctores. La risa está de más. Creo que la risa está de más cuando el periodista Vladimir Pablo le hacía una, un cuestionamiento con relación a, a la situación que la gente quiere saber y si y la gente tiene temor ahora en, en entrar o, o, eh, a, al centro médico vi ahí un, eh, eh, una risa que creo que como que no es momento para eso independientemente de si la pregunta a ellos le parece quizás no la más adecuada. Eh, porque es una cuestión muy delicada Que se está manejando y la gente tiene miedo Es imposible ustedes decirle a la gente no te asuste Claro, la gente tiene derecho a asustarse Y la gente tiene derecho lamentablemente A entrar en pánico Y eso es importante destacar a, a los doctores No es el momento para, para risas Creo que ahí esa partecita es bueno que ellos La, la, la, la manejen y la, la corrijan un poco Vamos a recibir esta llamada Buenos días Buenos días Buenos Buen día, buen día, buen día. Buen día, buen día. Yo quiero saber, yo quiero saber el hecho único de avistar al a a a departamento de epidemiología local es resolver el problema. La pregunta nuclear para mí es la siguiente. ¿Cuál es el instrumento? ¿Cuál es, ¿En qué forma se emitió la mujer? ¿Qué le pusieron? Etcétera, etcétera. Si ¿Sí eliminaron todas ese todas espacio donde podía permanecer herido dentro del área donde estuvo la señora, tuvo contacto, por favor. Sí, bueno. y que nos llamen también desde Villarriba, eh, algunas personas vecinas y sí, amigas la la señora, de la señora. Pueden llamar a la gente de Villarriba. Estamos llamando desde temprano, estamos llamando al doctor eh, Morissette pero no nos responde. Ojalá, me parece que ha estado en diferentes reuniones. También hay que entender esa parte. Puede que esté ocupado. Vamos en este momento a conectar con WhatsApp y lo que nos dice la gente. Reinaldo Hernández de Hosto, le voy a resumir, Reinaldo, porque escribiste demasiado. Eh, y te recomendamos que cuando tú vayas a escribir para la televisión, eh, vamos a resumirlo. Sintetiz, Dice ahí: sintetiz. Al parecer, la Procuraduría General de la República designó al candidato Morado a la alcaldía eh, que se instituye como fiscal adjunto. Esto ante los abusos de poder combinado u ordenado a efectivos policiales a realizar arrestos contra jóvenes de acá. En hosto. Claro, eh, todo lo contrario a su bandería política, incluso aprovechando su ignorancia en claro acto de prepotencia. Lo primero es reinarlo. Que independientemente de eso, deja que sean los jóvenes que hagan la denuncia. O, o los familiares que realmente presenten la prueba de eso. Porque es que no tiene sentido que usted, quizás porque está en la posición entonces haga una denuncia alegre. No podemos en, entrar en eso. A los jóvenes que hagan la denuncia, a ellos que vengan a, a, a Telenor o le, o le mandamos un reportero allá. Y, y entonces ver, verificar la veracidad de eso. Eh, Paul de aquí de San Francisco dice, Buen día, ¿cómo es posible que si hay gente contagiada con el virus, el gobierno no ha tomado medidas? viendo la prensa eh, eh, Ginés Ruiz el capacito nos manda un audio de algo cristiano ahí. gracias Ginés eh, Diego Antonio Hernández de San Francisco nos manda la foto de este bebé y dice felicítame a este niño sai Núñez que cumple cinco años así que felicidades. felicidades para el bebé que cumpla muchos años más eh, Nana de Cenoví dice Carolina ¿por qué te reíste? porque dije auténtico lo dije mal ¿cómo así? Y Amado también Ah, bueno, porque ella dice que ya es muy auténtico Ah, yo no lo vi, ah, no sí, lo vi. No Muchas gracias, una, una nena Una de las cosas que tiene Yayan es que es auténtico Sí, sí yo soy la, así Como doctor eh, Luis en, del ensanche Abreu en San Francisco Nos manda esta fotografía con mi hermano Fulvio Dice, Ajá. saludo a Fulvio Ahí está el líder gracias, Luis, gracias. Fulvio Ureña ahí acompañado también. de Luis del ensanche Abreu Elsa Tavera de cuadras dice, ¿resguardarme en mi hogar? Eso es, eso es con relación a la pregunta. Vamos a leerla, muchachos, para poner a la gente en contexto. Dice ahí, esa es la pregunta del día de hoy. ¿Cuáles medidas tomará usted para protegerse de, de, del posible contagio del coronavirus? Y ahí dice que es resguardarse en su hogar. Junior de San Martín dice, buenos días, Yerian, ¿cuánta gente en el PLD, pero de la capital que lo trajeron y dando 500 pesos? El 5350 nos manda esta postal y eh, nos dice buenos días, gracias a esa persona. Eh, Ramón de Vistalvalle Valle dice: Ramón, Dios meta su mano porque no tenemos gobierno. Muchas bendiciones a todos. El número que termina en 3330 dice: Buenos días, Carolina. Te saludan ahí, Carolina. Buen día, Irka, buen día. Irka Rodríguez dice: Buenos días, mis amores. Lo triste realmente es. El hecho de que las autoridades dicen y desmienten de casos no nos da garantía de que podamos creer lo que dice el ministro de salud. El gobierno le falla al pueblo hasta en eso. Wow, Dios mío, protégenos. Ahí está. ¿Hay una llamada? Sí, vamos Bien. a hacer un momentito para tomar la llamada. Buenos días. Buenos, Buenos días. días. Sí, buen, buen día. día. Este yo creo como que salud pública debe de tener más responsabilidad. Por ejemplo, de forma obligatoria. Eh, controlar a esas personas que están infectadas porque claro, entonces sí. como el ministro dijo ah no, que tienen que ver allá en Villarriba la lo, lo gente de los colmados no, y los de alrededor, creo que es una irresponsabilidad de, de, de, creo que debe eso? de ser obligatorio ¿Qué? tenerlo en cuarentena claro, por poner en peligro otras vidas gracias, bueno. totalmente de acuerdo vamos a la pausa, a la Bien. gente que está ahí que cuando le... otra tenemos una llamadita, vamos otra a tomarla, buenos días buen día, por, este programa de la gente Día, Buen día Carolina. Estoy viviéndome el siglo XXI. Sobre... El doctor dice que ellos son los más internos en la, ya en la sí. salud, pero yo sí. tengo una familia mía, varias familias, que no todos allá y consigo una batería en, mm. en la cirugía. Y son, son como 20 casos que hay una batería grandísima todo el tiempo. ¿eh? ¿Por qué yo no puedo matar esa batería, mira amigo, cuánto, yo debo aclararle algo. Cuando usted busque en el ranking, de los mejores centros de salud de la República Dominicana No de la región De la República Dominicana A nivel de tecnología El Centro Médico Siglo XXI Que yo no sé qué raro que ellos no han explotado eso Está como en tercer lugar A nivel de tecnología de la República Dominicana A nivel nacional Mire, eh, nosotros nosotros Eso no quiere nada. decir porque son lugares Que no, va de todo, ¿verdad? Claro, eh, lo que, que pasa es que, que, que toda La mayoría de casos se le van a pegar a ellos Porque ahí es donde más gente va, hay que decirlo Sí. Hay, que, Hay que, que extremar medidas de seguridad Y higienizar bien la sala de cirugía Y tener toda la precaución Sí, y tener mucho cuidado Al amigo y a nosotros en las calles Para no dañar empresas Si no, nosotros no. tener la prueba De que es así, es muy delicado Podemos quebrar eh, Una institución eh, emitiendo comentarios eh, de Vamos a decir Fuera de lugar o sin tener prueba Vamos a una breve pausa, tenemos más A toda la gente, mantenga la sintonía Sí, luego vemos breve